El grande Stumble Guys, un juego desarrollado por Kitke Games y actualmente siendo dirigido por Scoopy, pero en lo mientras este juego sigue siendo un monstruo que no será fácil de olvidar. Los antiguos desarrolladores han hecho cosas que no te imaginas. Me encontraba un día en la casa de mis primos, ese día mis padres habían decidido ir a celebrar mi cumpleaños en la Ciudad de México. Cuando llegué mis primos hablaban mucho de un videojuego llamado Stumble Guys, en el ellos me dijeron que era una copia de Falgais solo que era más triado. Pero en ese rato decidí instalarlo, jugué una partida con ellos por las risas. En esos momentos hasta mis padres decidieron jugar el juego. Hasta ese momento mi familia hablaba mucho de Stambo. Cuando saliendo la versión 0.45 salía el mapa Russo 1. En ese momento mis padres les dio la idea de ir a la vivienda familiar ya que no conté que mi familia vivía en diferentes estados de México y hasta en otros países. Desde Guatemala, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Cancún. En ese momento, se tenía que llevar el plan con una semana de anticipación. Llamamos a toda mi familia. Y en la reunión ellos me dijeron que aceptaban pero fue cuando decidimos que el día de la actualización íbamos a armar un mini torneo de eliminados. Y el día llegó, Pero tuvimos que esperar a la familia. En lo mientras decidí esconderme a jugar la nueva actualización, pero al abrir el juego se veía algo extraño. El juego tenía mal aspecto, pero luego, luego le di a jugar. Pero terminando de cargar el mapa de Urs salió ese mapa era muy diferente al tráiler. El juego había dejado de ser alegre cuando al terminar la primera ronda, se puede ver como todos los jugadores eliminados caen a sierras. Pero al acabar la ronda, el mismo mapa fue elegido. El mapa estaba más sangriento. Al caer a los pinchos, el personaje sangraba y se hacía más lento. Las patadas no funcionaban cuando casi caigo. Alguien murió antes de perder. Pero acabando el personaje cayó y la verdad casi muero de miedo. La ronda final era el mismo Rousseau, pero en vez de estar los edificios eran los volcanes y se oían risas. Ahora todos los camiones estaban muy estrechos hasta el punto de que una gran parte eran pinchos. O barreras eran siete jugadores, el momento de acabar con cinco el jugador final y yo casi caemos, pero no sé cómo le di un golpe que le hizo caer. Al momento de verlo vi una gran cantidad de pinchos que atravesaron el cuerpo del jugador y en ese momento el juego me coronó como el ganador. Pero al ver a la corona estaba ensangrentada y con la cabeza del jugador. Al momento mi familia ya había llegado al momento de que llegaran fuimos a ver todos juntos el mapa. Pero el mapa era completamente diferente. Cuando vi el mapa me pregunté por qué pasó aquello no sé si fue equivocación mía o no sé qué pasó.